Siempre hay gente peligrosa y tengo miedo. Sí, sí. Hola, buenas. Es que quiero quejar de la seguridad, que yo cuando vengo a trabajo tengo miedo por la noche, cuando voy tengo miedo. Y que... Eh, hay que, tiene que hacer más seguridad para eso, porque hay mucho ladrón y mucho matanza y por eso tengo miedo. Hay más seguridad que antes, pero últimamente se ha vuelto a estar como antes. Ha habido mucha seguridad aquí y yo otra vez, ha vuelto a estar otra vez más floje de la seguridad. y Tengo miedo, es Que tenga un buen día y, y, que, y que, que vaya bien a todo el mundo y que a los ladrones que se ponen en su casa y que dejan a gente en paz.